Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y hoy tenemos este nuevo evento futbolístico que saca la gente de Wargaming, la gente de World of Tanks y que tiene que ver justamente con hacer predicciones del mundo del fútbol europeo en este caso, ¿no? No, no tiene nada que ver con fútbol americano, eh, con el fútbol de, de la Copa América, eso quiero decir, son selecciones de eh, Europa, ¿ok? Entonces... Ven acá que está Turquía-Italia, Gales contra Suiza, Bélgica contra Rusia y Denmark contra Finland. Eh, bueno, y así un montón, ¿no? Hay un montón de... de, de, de todos los partidos de lo que son la, la Eurocopa, ¿ok? Como sería acá la Copa América para todos los que somos eh, latinoamericanos, bueno, eh, allá sería la Eurocopa. Bueno, ¿y en qué consiste el, el torneo que comenzó, el torneo, no, mejor dicho, el evento que comenzó el jueves 10 de junio y finaliza el domingo 11 de julio? Creo que esto tiene que ver más que nada con el comienzo, bueno, del evento y de el, la, finaliz la finalización, con la final del torneo, del torneo continental, ¿no? De fútbol. Y acá te da una explicación, a ver, básicamente lo que tenés que hacer es predicciones. ¿Ven? ¿Cómo haces una predicción? Vos vas a tener... Te puedes ir acá al sitio web, directamente clickeas acá y te va a llevar directamente a este sitio, ¿ok? Donde ves que acá arriba te dan 10 tickets de regalo. Con cada uno de estos tickets vos vas a poder hacer una predicción eh, con, con respecto a cualquiera de estos, eh, de estos partidos. Ves que acá tenés, por ejemplo, eh, que gana Turquía, que empatan o que va a ganar Italia... Lo mismo con Gales y Suiza Lo mismo con Dinamarca-Finlandia Empate o gana Dinamarca Y así van haciendo sus predicciones eh, Puedes crear una sala Bien para juntarte con tu gente conocida O con tus amigos ves Puedes ver tu progreso también vas, cómo vas evolucionando De acuerdo a las predicciones que vas haciendo Y que vas acertando Y vas ganando diferentes tipos de recompensas A, me, eh, a medida que vas eh, acertando En las en las diferentes predicciones. ¿ok? Es como una especie de, de, de, de, de apuesta. De, de estas páginas de, de apuestas. digamos, Online. Donde yo antes apostaba. Por ejemplo. Eh, Bet 365. Y todo eso. Eh, ¿Cómo hacer una predicción? Bueno, Es bastante sencillo. ¿eh? Vayan al sitio web. Eh, iniciar sesión. Y pedían el resultado. Como les dije. De cualquier encuentro. <coughs> pueden realizar sus predicciones. Hasta la hora programada. Para el comienzo del encuentro. Para hacer la predicción deben gastar un ticket. O sea, vos tenés 10 tickets con lo cual um, tenés que gastar. Te dejan hacer hasta 10 predicciones. Bien, con esos tickets. Cuando empiece el evento, recibirán automáticamente 10 tickets gratis al iniciar sesión. ¿Qué les alcanzará para realizar 10 predicciones? También pueden modificar sus predicciones tantas veces como quieran antes de que comience el encuentro. Pero, ojo, la modificación te cuesta un ticket por cada predicción. Bien, eh, entonces... Para obtener más tickets, completen misiones de batallas diarias especiales. Por cada misión que completen, conseguirán lo siguiente. Un ticket para días donde se jueguen menos de cuatro encuentros. Ojo, entonces tengan en cuenta que tienen que estar atentos a eh, los partidos que se juegan ese día. bien Como se puede ver, el primer día, el 11 del 6, es decir, eh, hoy se juega Turquía contra Italia, tenés un solo encuentro. Entonces... Eh, Entraríamos acá, te dan un ticket. Bien, por ejemplo, mañana 12 del 6 juega eh, Gales contra Suiza, Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia. Entonces también volverías a entrar acá porque es menos de cuatro encuentros. Después debe haber algún momento en el que hay cuatro partidos y ahí te podés ganar dos tickets. Bien, y un ticket para días que no haya ningún encuentro en tanto y en cuanto tengas eh, que hacer esas misiones. Misiones de batalla, un ticket para el derby. Acá dijimos recién todo lo que vas ganando y ahora acá te muestran eh, las condiciones para ganarte esos tickets. Tenés que posicionarte entre los 10 mejores jugadores según la experiencia obtenida 3 veces para vehículos de nivel 4 a nivel 10. Eh, a ver, esto para los mismos días, ¿no? Sí, 10, 16, 24. Para el día 11. Eh, lo mismo, 10 jugadores según eh, daño infligido Ah, mira acá cambia, cambia, cambia, cambia Pensé que era lo mismo El primero, experiencia, este es por daño eh, Acá tenés que infligir 2.500 eh, de daño en cualquier cantidad de batallas Y vehículos siempre lo mismo, uno por cuenta, batallas aleatorias y demás eh, Obtén 1.250 puntos de experiencia base en cualquier cantidad de batallas Acá tenés los días que van se van haciendo, ok? No es todos los días lo mismo Bien, no pienses que por ejemplo... Eh, el primer día tenés que hacer 1250 puntos de experiencia acá, porque no te lo va a tomar. Tenés que ir viendo. cuál es... Entras al juego y te vas fijando. Ah, a ver, ¿la misión de hoy cuál es? Esta. ¿La misión de hoy cuál es? Este, por ejemplo. Eh, 2500 de daño. Entonces vayan viendo día tras día si le van a, van a jugar este evento. Bueno, después eh, inflige daño a 8 vehículos. Esto es fácil. Eh, obtén al menos 550 puntos de experiencia base en una batalla. Eh, no, no, tampoco es difícil. Perfora el enemigo de 10 veces en cualquier cantidad de batallas. Bueno, o sea, hay que hacer 10 veces daño. Y eh, ayuda a tus aliados a infligir 1000 puntos de daño en una batalla. O sea, asistido. Bien, el, el daño asistido. Para el día 23 de junio. Que sería ya uno de los últimos días. Porque... 23 de junio... Sí, y sigue hasta el 11 de julio. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Cuando termine la Eurocopa esta, no, no, no estoy muy metido... En el fútbol europeo, si sí en el fútbol americano, en el fútbol latinoamericano, pero este no, no. Este es el programa de encuentros. Bueno, acá, acá tenés, ¿ves? o sea, tenés toda la data. Realmente no, no, no. Si vas, si pensás utilizar este, este evento para ganar cositas, está bueno porque está bien organizado. ¿Ves? Día 11 te marcan los partidos, día 12 te marcan los partidos. Derby 2, día 16 de junio, tenés 3, 3 partidos, 3 partidos, 3. Lo que no entendí es por qué cuando te dice que hay más de 4. Ah, acá mira Cuatro más partidos: Ucrania, Austria, Macedonia del Norte, Países Bajos, Rusia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica. Acá tenés los cuatro partidos que te decía. Eh, y en este día te da dos tickets, ¿ves? Así que este día tenés que, si te interesa el evento, el 21 de junio tenés que estar a full ATR ahí jugándolo, igual que el 23. O sea, sea Polonia, Eslovaquia, España, Portugal, Francia, Alemania, Hungría. Portugal, Francia, lindo partido. ¿eh? Ya digo que lo van a Francia. Eh, bueno, las recompensas. Vamos a lo, a lo importante para nosotros, los jugadores del WOT. Eh, el, evento, el evento tiene 10 niveles. Para obtener una recompensa en cada uno, deben hacer una determinada cantidad de predicciones acertadas. Cuanto más alto sea el nivel, mejores serán las recompensas que recibirán. Las recompensas se acumulan. Por ejemplo, si alcanzan el nivel 6, recibirán todas las recompensas del nivel 1 al 6. Para recibirlas, deben reclamarlas en el sitio web del Derby. No en el WOT, no se maten mandando tickets, eh, no me llegó, no me no, no. Vayan, tienen que ir acá, arriba, ir al sitio web, cliqueas acá y te lleva directamente acá. Ves, acá puedes crear la sala, join a room, eh, your progress. Maybe. Bueno, acá vas viendo tu, tu, ¿cómo se dice? Tu evolución dentro de las predicciones y demás. Eh, acá te dan kit de reparaciones, te dan cinco reservas personales de experiencia libre por una hora. Misiones para los vehículos en victorias, eh, un día de cuenta premium, reservas, reservas, reservas, tres días de cuenta premium, bueno acá dan los estilos 3D y 2D, eh, hat trick style, eh, cross style y el último, ¿este cuál es? Eh, content, eh, ah no, este es, un, este es un paquete, este es un paquete que contiene oro, créditos, estilos 2D, vehículos and much more bueno acá tenés más tickets supongo que debe ser con, con dinero real bien. ok entonces básicamente eso chico elos chico elos a ver eh, qué más bueno acá tenemos etapa nivel 1 ves lo que decíamos recién los, los kits etapa 2 reserva etapa 3 experiencia para el vehículo Días de, de cuenta premium reserva de créditos esta viene bien la reserva del 50% de créditos a esto si le sumas un pelotoncito te suma bastante ¿eh? más cuenta premium más un tanque premium eh, te viene bastante bien y cuando alcancen el nivel 10 recibirán todas las recompensas ganarán una misión de por 5 experiencias por cada predicción correcta adicional que hagan estas son para victorias con cualquier vehículo que tengan en el garaje y aquí pueden ver lo que son los diferentes styles Ahí se los dejo para que lo vayan viendo tranqui, si les gustan, si no les gustan. Um, eh, me parece que están lindos. Okay, no sé, yo, ya, los que siguen el canal ya saben que los estilos a mí mucho no me mueven la aguja para nada. O sea, por mí saldría sin pintar el tanque si no me no, no, me, no me hiciera que tuviera esto. Me, me parece demasiado llamativo. Eh, um, si no hiciera que tuviera menos camuflaje, la verdad. Pero bueno, acá los tienen. Cada uno después sacará sus propias conclusiones. ¿Necesitan más tickets? Bueno, pueden conseguir tantos tickets como quieran en el sitio web del, ter del derby. ¿Cada ticket cuesta cero créditos? No creo. Porque yo recién me fijaba y no cuesta cero créditos. Si vas arriba necesitas más tickets para hacer más predicciones, cliqueas acá y te cuesta 35.000 créditos. Eso la gente de Wargaming tiene que arreglarlo porque si no, confunde. ¿Bien? Porque algún desprevenido tal vez se crea que es cero y después... Con todo el derecho del mundo va a reclamar, pero dice si sí, en la página dice que es cero. Y en realidad eso no es cierto. Es un error. Obviamente, no es que están engañando, sino que se habrán equivocado acá en la traducción, se habrán olvidado de ponerlo. Y ya les digo que cada, que cada ticket que les permite hacer la predicción vale mil créditos. Bien, entonces uno puede lo que vos quieras. O sea, te puedes gastar hasta un millón de créditos. Si se te canta ahí, le metes eh, 29 créditos y tenés. 1.150.000 créditos, más o menos. Eh, así que yo, la verdad, que no pienso gastar que créditos en esto. Bastante me cuesta conseguirlo ya. Así que, no, no, no. en este momento no, no pienso eso. Eh, bueno, después, júntense con sus amigos en las salas privadas con marcadores. Puedes crear una sala, <coughs> eh, una sala privada, y donde podés disfrutar con tus amigos de cómo va el partido y todo eso, pero no sé. Eh, para crear una sala usen el botón crear sala en el sitio web del derby, como les mostré hace rato que abajo decía, create sala, eh, create sale, cualquiera, el chat re bruto, eh, predict match, acá, eh, create or join a room, room. <coughs> bueno, pueden compartir el enlace para invitar a sus amigos a su sala, para unirse a una sala necesitan el enlace de invitación, solicitar el ingreso y esperar que los acepten, eh, busquen los enlaces que tengan sus amigos, sus compañeros de clan y contribuidores de la comunidad favoritos eh, Pueden crear o participar en un máximo de tres salas Cada una de las cuales alberga a tres y cien miembros ¿Saben lo que debe es ser eso? Es un quilombo Me parece que hay que una sala para que sea un quilombo, no sé Sea un lío bárbaro, cien personas ahí va a ser un bardo total eh, El costo para unirse a una sala se descontará cuando el creador los haya aceptado Y ustedes hayan confirmado el ingreso Para ser miembros de una sala recibirán un ticket gratis al comienzo de cada día de encuentros y de cada ronda de eliminación Podrán recibir un total de 18 tickets Claro, si te unís a tres salas cuando empiece el evento El creador de la sala tiene 24 horas para aceptar o rechazar la solicitud de un jugador Ah, o sea, yo si creo la sala yo te puedo, por ejemplo Y no sé, vos eh, sos bardero y sé que vas a entrar a bardear, por ejemplo Puedo rechazarte O vos con tus amigos, no sé sabes que hay alguien con el que no te llevas bien y quiere entrar a tu sala Le pones, no, tú no entras aquí es como el el el, pato vico, el seguridad de la puerta eh, no podrán echar a un jugador al que hayan aceptado o sea que una vez que lo dejaste entrar cagaste podrán crear solicitud el ingreso a la sala solo durante bueno toca a leer podrán crear o solicitar el ingreso a una sala solo durante los primeros seis días del evento hasta el miércoles 16 de junio o hasta eh, la tal hora tal hora, tal hora. no pueden salir de una sala una vez que hayan ingresado para ser válida una sala debe tener al menos tres miembros confirmados antes del 16 de junio eh, también habrá un botón especial para que el creador elimine su o sus salas en el caso de que no haya logrado conseguir dos o más participantes confirmados. Contándolo a él, o sea, sos vos y dos más, mínimo. Cuando elimines la sala, reembolsaremos el costo por su creación y todas las solicitudes pendientes se ignorarán. Paquete del derby consigan más recompensas. Acá tienen los estilos 2D y misiones de por 5. Este no es el del portero o algo así. ¿Se acuerdan del evento de fútbol? Viejo, que había, es muy parecido. Sí, es el mismo. Del 2019... 2018, no me acuerdo. Pero, ¿se acuerdan que había el evento de fútbol ese que ibas con los tanques empujando la pelota y eso? Eso estaría bueno. Me parece mucho más entretenido ese que este. O esto es apostar y yo qué sé. ¿Qué de esto No sé. Eh, prefiero jugar al fútbol ahí con los tanques. Me parecía divertido. Pero bueno, amigos. Eso básicamente para que tengan... Idea de cómo ir eh, jugando a este nuevo evento que parece entretenido, parece divertido. La verdad que yo lo jugaría eh, porque me parece que está, está bueno. Creo que por lo menos, o sea, más que nada porque tirás una predicción y después de última, en el peor de los casos, vas ganando cosas, ¿entendés? Entonces tenés, ves, matafuegos, reservas, o sea, si tenés una cuenta que está media pelada, te sirve. Total, no, no, no te cuesta nada, tenés 10 tickets. De última, si no querés gastar de más, ya de por sí te dan 10 tickets de una. Bien, entonces vas jugando las misiones y eh, en el peor de los casos no, no, no, no compras ningún ticket más y no gastas ningún crédito más. Y listo, ya está. No, no, no pasa nada. Así que bueno amigos, nada, déjenme en los comentarios qué les parece, si les gusta el evento, si les parece bueno, si les parece malo. Si van a participar o no. Y nada, nos veremos en el próximo video. Y les dejo una cosita. Seguramente abajo en la descripción voy a estar dejando el link del directo que estuve... Jugando ayer con muchos de ustedes eh, En directo con la cuenta Sheriff La verdad que nos divertimos mucho, la pasamos bien, nos divertimos Nos hemos reído un poco Y nos han salido buenas partidas dentro de todo Así que nada, les agradezco por haberse pasado Al directo de ayer por la noche, creo que fue como a las 10 de la noche 10 y media por ahí Así que nada, mil gracias, los quiero mucho Cuídense y que tengan un hermoso viernes Y un mejor fin de semana Besos, chau chau